El bello día, está listo hace tres horas. Sí, y cada diez minutos llevo recordándole que, que se mueva. Así como armando maleta, es mejor hacerlo a última hora. <risa> <risa> Dos horas antes del vuelo. sí. sí, sí. Yeah. Poco bueno, pues tiene su, su gracia ardeco a la deco. Eh... Es día, es día. Una hora 43 y y minutos, 110 millas. El tanque está lleno. Ah, hay un tol, hay un Vámonos a Naples. Las 3, 3, 3. Y ahora sí. Vámonos. Arranquemos. Naples está a 110 millas por el Alligator Alley. Esa tiene toll. Hay otra que queda por Miami, esa no tiene toll. Es una vuelta de... quitarle esto Loco. para que Ya, pues mamá a pagar esto Y, tal. y tal. <risa> Ok, Google Ok, Google Ok, Google Hey, Google Todo es tiempo nos hoy okay. ok, Google Ok Google. Open YouTube Music. Fácil. Pues sí amigos, como ven, es como si hubiéramos grabado hace dos horas, es lo mismo. Everglades, Everglades, Everglades, es lo mismo. Plano, plano, pero no, divertidísimo. No, los Everglades son muy bonitos, los colores que hay ahí así por todos Estados Unidos y, y, y aquí no hay tantas uno se va hacia arriba hacia el norte ¡guau! por todo lado y allá si hay cocodrilos no, pues, Big Cypress National Reserve Preserve. Okay. Y uno se levanta, hay baños. Ta, ta, ta, ta. Todo? De vuelta al carro. Chao. Y no dicen nada por pasar la noche ahí. Nada. No, maestro es para esto es. Sí, es. Ahí dicen, ¿no? Como. Como, no como stop, sí. Ricardo seguir andando como loco Pare y ah, Relájese Bueno, aquí estamos muy lejos del agua Yo creí que el agua estaba ahí Porque hay resto de alligators Creo que es un timo Es una mentira lo de los alligators Para haberme traído a esta zona Pero no, no Nada ¿Cuántos alligators se ven? Nada El aeropuerto de Providencia Creo que es más pequeño Una galería de arte lejísimo de ver. Lo encontramos. El único edificio alto es un banco. 31.11, está bien. <risa> Apuesto que allá en el otro lado sí está sequito, soñadito y guacán. ¿Esto es el se paga? Cornejos. Carrito y golf. de De Leipo. Así es como la gente anda en estos sitios así. Este está muy chino, Mire, parece como europeo, vea esta pareja divina. Andrés está anonadado porque no nos vendieron en Wings. Yo me siento mal cuando en la puerta dice 8 p.m. y son las 7 p.m. y no lo dejan entrar, ¿no? y se les está frío a decir verdad si sí está muy frío ya sé por qué le dicen nipples a esto los nipples se le paran a uno aquí con el frío de Naples de Naples son de nipples, uy mire un ponquecito azul. Este es mi rango, mi ranga más bien. Aquí. ¿Te equivocaste, es bonito?